eso lo que os estaba contando. Que mmm, <risa> yo sé, yo sé, y yo hambre, no, yo sé de que yo sé que muchos de vosotros estáis pensando <risa> Daniel Rivera, este tío un crack, este tío pilota, este tío tiene un cerebro. <risa> yo no os quiero mentir, yo soy gilipollas, ¿vale? Yo no doy... <risa> os divertiréis, yo no lo niego, pero que yo soy... Yo no llego, yo no doy para más, yo soy muy cortito. Soy muy cortito, soy más cortito que un homo cagando agachado sin gorro, ¿eh? Quiero decir que no, que no, yo no doy para más, yo tengo una una rémora cognitiva. Tengo un, un hándicap cerebral. Yo sumo dos más dos y me dan decimales, ¿vale? El culpable es mi familia. Os cuento. A priori, mi familia puede parecer una familia normal, una familia estructurada. En mi familia somos papá, mamá, los cuatro hermanos, mi perro, que se llama Scruffy, y mi pez, que se llama... Bien. Sí, sí, se llama... De hecho... El tío se pilló unos cabreo siempre en Nochebuena, güey, descorchamos la botella de champa y dice, me habéis llamado, me habéis llamado, y dice, no te habéis llamado, coño, la mierda del pe, pesado el pe. Bueno, pues eso somos, eso somos en casa, mamá, papá, los cuatro hermanos Cruffy. Bien, pues desde hace, desde hace cuatro años tenemos un hermano de cinco años. No sale las cuentas, ¿verdad? A nosotros tampoco, por eso lo tenemos en una esquina de la cocina, digo, hasta que esto no se aclare no te dirigimos la palabra a ninguno, ¿eh? Y esto fue, no, no, esto fue por lo siguiente. Hace cuatro años nos fuimos al Poraventura, de vacaciones, la familia, porque nos gustaba mucho montarnos los cacharros y nos gustan mucho los personajes todo el Coyote, el Piolín, el Winnie the Pooh, ¿no? El Winnie the Pooh a mí me mola un montón, pero hay que decirlo, que yo creo que el Winnie the Pooh pierde más aceite que miel, ¿eh? Bueno, bueno, sí. Luego, una vez dentro, una vez dentro lo corroboramos, porque el tío cada dos por tres hacía como que se caía de culo en la cara de Pinocho. Digo, Winnie, ¿qué ¿te gusta una mentira, hijo? Bueno, total, estamos allí. Estamos allí en la puerta del poraventura, un montón de gente y veo un stand que pone información. Se llaman stand porque están, porque si no están, ¿cómo me va a llamar tú? <risa> Esta gente como Ila, ¿eh? Y pone, ponía información ¿no? y había una, mucha una cristalera y una muchacha, ¿no? Detrás y yo el cristal digo, oye, ¿y este cristal dice una mampara. Digo, ¿y, ¿y para qué dice? Porque mampara, digo, es que hay que ver cómo son en Cataluña, cómo Ila, ¿eh? ¿Cómo Ila? Y digo, perdona, mira, para comprar los tickets, allí donde pone ticket digo, madre mía, cómo Ila, de verdad, ¿eh? <risa> Tendríais que tener la banda sonora de Shusha todo el rato. Y la, bueno, mira, una cola que no vea. Digo, la cola de la más larga del columpio de la Heidi. Digo, venga, pues vamos a esperar. Media hora esperando y cuando ya me toca, pues igual, ¿no? Una mampara y una chica dentro, una gorra muy guapa. La gorra, con pues la chica era fea de cojones. Y un micro, un micro, pero el micro dentro. Porque si es fuera, yo soy de Málaga y no se sabe, ¿no? Bueno, me asomo al cristal y digo... Digo, hola. Hola, ¿cuántos son? Digo, mire, que es que aquí hay mucha gente, yo no. Ah, nosotros. <risa> Digo, somos seis, somos seis. Me dice. Cada grupo de seis, un niño gratis. Y nos pone a un niño allí en la taquilla... Digo, ¿y este niño? Gratis. Digo, pero, ¿pero gratis como que nos lo llevamos ahora y luego lo devolvemos a las 8 de la tarde o...? Este niño ya es para vosotros. La educación, la nutrición, la ropa, la orla... Digo, señorita, pero es que yo no entiendo cómo están ustedes regalando niños. Se van perdiendo. No viene nadie a reclamarlo. Con el primer grupo hicimos el musical de Peter Pan y los niños perdidos y hacemos este tipo de ofertas. ¿Tú te crees que yo con estas cosas yo puedo estar bien de la cabeza? Yo no estoy bien de la cabeza, yo estoy reventada la cabeza. Yo voy a psicólogo como Ernesto Sevilla, pero más veces de continuo. Yo voy, yo voy, yo voy. Y no por eso quiere decir que yo esté loco. ¡Ah! ¡No! Pero mi psicólogo... No, espera, mi psicólogo tiene conmigo una terapia que es que él me interpreta los sueños y con eso él me va ayudando. Lo que pasa es que muchas noches no puedo ir y él me dice, Dani, tú en las actuaciones suelta tus sueño y hace y utiliza al público de terapia. Y es lo que voy a hacer, ¿vale? Y os jodéis y ya está. <risa> Aparte, yo siempre me voy a la cama con el discurso de Malcolm X, de, I have a dream. Llego y digo, tengo un sueño. Total, que me duermo, ¿no? <risa> Bueno, pues imaginaros que esto no, es, esto no es el club de la comedia, imaginaros que este es mi sueño y mi paranoia, ¿vale? Yo, la cosa es que yo estoy en mitad del sueño y escucho una voz en off que me dice. Mata al conde Drácula. Y yo, como era consciente de que era una pesadilla, una pesadilla digo, ¿dónde está el pavo ese que lo reviento y oh, ahora mismo? Dice, <risa> en Transilvania. Digo, yo eso no sé dónde está. En Rumanía. Digo, ah, Rumanía. Me suena. Me quiere sonar. ¿Por dónde pilla Rumanía? Por allí. Me dijo un rumano que había casualmente por allí, ¿no? Total. Me voy a Transilvania. Llego a Transilvania en siete segundos y medio. Siete segundos y medio. Dijo Dani, qué rápido. Bueno, que yo tengo el sueño ligero, ¿no? Mira, llego allí. Digo, esto tiene que ser, esto tiene que ser, porque se escuchaban aullidos de lobo, ¿vale? Había una niebla, una niebla, pero una niebla espesa, espesa. Había grumos en la niebla. Era un puré de patatas en el aire, ¿no? Mira, claro, ya en el ambiente, ¿no? Una música de miedo, de fondo, en plan... Sueño contigo, tú <risa> has dado. Sin tu cariño, de enamorado". Mira, de repente me topo enfrente mía con un castillo gótico, tétrico, pétrico, tántrico, fálico. <risa> y veo que de la ventana de arriba se abre y empiezan a salir un montón de murciélagos. <risa> y ya hasta esto tiene que ser ¿O en la casa de Drácula. O en la fábrica de Ron Bacardi. No me queda otra. <risa> paciente mira. Voy a entrar, voy a abrir una puerta enorme, una puerta enorme y estaban las puertas cerradas. Mira, llamando, abriendo, digo, Dios, esto que no lo puedo abrir. Digo, a ver si tiene, han colocado un sensor de vida, de movimiento, y estoy haciendo aquí el parguela. ¿Se me abre la puerta, tío? Digo... De detrás de la puerta, mira, parece una vieja más doblada que un chino agradecido. La vieja tenía más arruga que los deditos de David Meca Mira qué cosa, ¿eh? Se me queda así la vieja mirando y me dice... ¿Qué quieres? Y yo le digo rollo solemne, pesadillesco, Digo, vengo por Drácula. Pues nada más que nos quedan Twister Show y más nunca un Armendo. De repente asoma la cabeza Iniesta y dice: ¡Calice para todos! De repente la vieja me dice, sígueme. Yo digo, no tengo tu Twitter. Bueno, igual Y me lleva, me lleva a la habitación del conde Drácula. Y aquí os voy a dar el consejo de la noche. Si alguna vez os topáis de frente con el conde Drácula, que puede pasar, porque el conde Drácula es rumano. <risa> y puede pasar. Mi consejo... Mi consejo es el siguiente. Nunca le tengáis miedo al Conde Drácula, nunca. Hacedle lo que queráis, que él nunca se va a enfadar, nunca. Y si se enfada, se lo dice. ¿Eh? ¿Tú, Conde Drácula, que el que se pica...? Y no creo yo muy bien que a ese tío le siente muy bien el ajo. Aparte, como le siente el ajo, como me sienta a mí? Que a mí el ajo se me repite, que a mí el ajo se me repite, que a mí el ajo se me repite, que a mí el ajo se me repite... Bueno, y me desperté. ¿Qué te parece? Pues bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Yo no sé si me podré interpretar o no lo sueño, pero hoy el dinerito que me ha ahorrado y lo a gusto que yo me he quedado, así que muchísimas gracias por haber sido esta noche mis pacientes. Un auténtico placer. Buenas noches.